La bajada de azúcar o hipoglucemia ocurre cuando el nivel de glucosa en sangre desciende de 60 miligramos por decilitro. Es una complicación que suele ocurrir a personas con diabetes que se tratan con insulina. Cuando una persona diabética se siente mal de manera brusca, siempre debemos pensar que se trata de una bajada de azúcar. La bajada de azúcar suele deberse a un error en la cantidad de insulina inyectada, a comer menos de lo normal o a un cambio en la hora de las comidas, también a hacer más ejercicio de lo habitual. Los síntomas de la bajada de azúcar incluyen sudores fríos, temblor, nerviosismo, hambre o sed, debilidad. ...palpitaciones y hormigueos. Si la bajada de azúcar es más importante... ...podemos presentar dolores de cabeza... ...alteraciones en el habla... ...en el comportamiento... ...convulsiones y pérdida de conocimiento. Si es posible, deberíamos medir... ...el azúcar en sangre con un aparato... ...llamado reflectómetro. Pero siempre, en caso de duda, hay que actuar... ...como si se tratara de una bajada de azúcar. Acércate a la persona y pregúntale... ...si puede hablar y si puede tragar. En caso afirmativo, dale un vaso de agua... ...con un terrón de azúcar o un vaso de refresco azucarado o un zumo de fruta o un vaso de leche. Si a los 5 o 10 minutos se sigue encontrando mal, vuélvele a dar un vaso de agua con azúcar o un zumo azucarado o un refresco no light o un vaso de leche. Si se encuentra mejor, es necesario que coma algo de pan o un yogur, o adelante la hora de la comida. Si la bajada de azúcar es grave, puede acabar perdiendo el conocimiento. Si eso ocurriera, colócale en posición lateral de seguridad, de lado y con la cabeza ladeada, comprueba que respira y llama a un servicio de emergencias. Indique en la llamada de emergencias que se trata de una persona con diabetes que no responde. Y quédate a su lado hasta la llegada de la ayuda. Y recuerda que la bajada de azúcar es una complicación que requiere tu rápida actuación.